...ya sí, se te lo damos, ¿vale? Ya estaba harto de la situación política en España... ...creo de verdad que no tenemos una clase de política que, que, que, nos, que nos merezcamos, ¿no? Unas ideas a excepción de no meterse nunca con la corona hay que tenerlo presente con la corona real, puede criticarlo todo, desde la Iglesia, Parlamento y lo que sea. Por lo tanto, yo pido que aquí haya una comisión que se encargue de notificar al ciudadano dónde puede inscribirse y que se decida dónde cada semana pondremos una tarima los domingos, donde las personas tendrán una hora para exponer críticas o bien ideas, como ciudadanos ustedes podrán criticar. para el pintor. Gracias. Hola. Tenemos en la Campada Valencia lo que se puede hacer fácil es crear grupos. Cada grupo es un barrio y una zona. Peña Senderil y, y Au, de de ahí, Perdón, Así. No En primer lugar, esta es una, de las, es una iniciativa ¿no? que es, eh, no se había visto en otras ocasiones y eso creo que ha hecho que la gente haya llegado hasta aquí. Porque es diferente, la gente está muy quemada, se lleva mucho tiempo sintiendo que esta situación es insostenible y finalmente la gente se lanza a las calles. Y gente de todo tipo, de cualquier ideología, ha sido capaz de aglutinar a muchísimas personas bajo un lema de paz y de comunión entre la gente de coordinación. democracia y no lo es! no lo es! no lo es! Estamos aquí porque somos los que nos hemos encargado de montar lo del wifi y tal, Sobre el ambiente yo destacaría una palabra que es la, la inclusión, que parece que hay mucha gente muy diferente, de diferentes edades, de diferentes formas, estilos, de expresarse, de ser, de pensar. ¿Para ¿Esta no sirve? De momento no. No hay nada abierto ya, chicos. No tenemos ni servicios donde no tenemos... ir. Estoy empezando ahora. Más me ha entusiasmado ha sido el hecho de ver el espacio público politizado, ¿no? O sea, que la gente, finalmente, baja la calle a política, discuta sobre cuestiones políticas, eh, en fin, ponga en duda ciertas cosas, reflexione, construya significados di distintos de las cosas, ¿no? ¿Puede You